Buenas noches, bienvenido a a la quinta eh, ronda de, de la Funny Cup de, que hoy nos lleva hasta Estados Unidos hasta hasta Watkins Lens al mítico circuito estadounidense y bueno de momento parece que los pilotos se retrasan, solo tenemos Uh, nueve pilotos en el en el server uh, tenemos a, um, tenemos a jorge hernández a rob rob a Benjamin Chicak a Diego troitas al italiano Ioniche marco fernández oliver garcía guillem yorka y raúl coyote bueno pues acaba de empezar la cual buenas bien estamos estamos hoy en, en familia parece vamos a ver si se animan más pilotos a entrar durante la cual y recordar que que hasta que no se cierra la cual y eh, los pilotos escritos pueden entrar eh, para disputar la carrera y bueno, de momento pues vemos en, en pista ya los, los pilotos dando su vuelta de instalación de cara a, a tomar pues eso, a, al asalto la, la pole bueno pues nada eh, Guillén, eh, no, no es tan parte hoy, pues seguro que no vamos aprendiendo poco a poco y mejorando y nada, lo que se agradece bueno es que es que te vemos la constancia no de. De que estás aquí y, y bueno, y aunque pese a los problemas, pues oye, persistes, insistes y, y nada, eso, eso está bien siempre. Bueno, han entrado dos pilotos más: ha entrado el gran Chermi, ese que terminando, y también el mítico Luis Peixoto, el cacahuete. Nos sea, alegramos como siempre, de tener a estos dos pilotazos por aquí y bueno. Vamos a acompañar ya a, a Jorge Hernández en esta en esta primera vuelta. Arranca el crono. Bueno, pasa por la curva de 90. Está este giro de 90 grados. Ahora se dirige en subida hacia este, este grupo de sectores que se llaman las S de curvas, perdón y ahora después de estas heces viene esta recta a fondo la pack straight esta versión que estamos corriendo hoy no tiene la la, chicane, la la inner loop que sería aquí sino que es toda recta aquí van a, van a fondo los los audi a continuación eh, hace la outer loop bienvenido eh, el follow perdón eh, bueno, baja hacia The Chute. Lo tenemos. Esta, recordad que estamos en la versión GP, la, la, la versión completa. Vale, gracias por el follow David eh, Jareo. También David tones 95 ¿no? que vemos que se ha escrito hace poco. Y nos da follow también, Phil 460. Bueno, pues volvemos con Jorge. Aquí vemos que está haciendo ya el la última parte del último sector se dirige ya pero tenemos hacia de gil curva izquierdas y a continuación tenemos curva derechas recta de meta y vamos a ver qué, qué tiempo de referencia marca jorge hernández y a ver dónde dónde se van colocando los pilotos pues tiempo de 149 para jorge vamos a ver con quién podemos irnos vamos a ver qué otros pilotos tenemos en pista vemos ya evolucionando a chermi que está todavía en su vuelta lanzada vamos a ver raúl racoyote acaba de, de hacer la pole provisional con 149 300 Bueno, vale, vale. Duve de Jareo. ¿Quién eres en el. En, en el campeonato? Porque por el nick no te conozco. Bueno. Pues. Vamos a ver. El tiempo ahora mismo que, que había el líder Board. Es todavía muy mejorable, es 1.49. Vamos a ver un momentito. Ah, David Jareño. Vale, vale, ok, ok, vale. Ah, claro. Que aquí no hay ñ, por eso Jareo. Bueno, pues ahí tenéis un poco. Eh, para que veáis una referencia del líder board y veáis que, que se puede bajar de ese 1.49 la gente está desde el 1.480 de Chermi pues al 1.48150 150 de Pacodones y Raúl racoyote Jorge Hernández vale todos por 1.48 o sea que se puede se puede bajar volvemos a a pista y, y bueno vemos que ya tenemos tiempos marcados chermi imagino que debe estar ya ahí la tenemos en vuelta lanzada viene marcando el primer sector súper rápido ya ver, le vemos que ha bajado en dos décimas el mejor tiempo de ese de ese primer sector viene en morado vamos a ver cómo evoluciona en este segundo sector vamos conociendo a chermi seguramente y los tiempos que ha hecho en liverpool pues creo que va, va, va a arrasar ¿no? en este en este primer intento. recordar que su mejor tiempo en boar es un segundo con tres más rápido, ¿no? Que lo que ha marcado ahora Raúl Coyote, aunque Raúl Coyote también tenía un tiempo de 1.48 bajos. ¿eh? Eh, vale, efectivamente. Vemos que también marca en morado el, el segundo sector. Ojo acá ahí parecía que se iba por fuera, pero no, no, no, no se le borra el tiempo. Bueno, pasa ahora por.. La última curva, línea de meta y vamos a ver dónde para el crono eh, Chermi. Bueno, pues 1:48.9, 9 todavía alto para, para lo que lo que. Lo que lo que hemos visto que Cherminando que podía hacer en, en, en liverpool o sea que, que todavía le queda le queda margen de mejora. Vámonos con otros pilotos, vámonos con, con Guillem Yorca, ahí le tenemos. A jamón estiloso, a Guillem, como decíamos, oye, da gusto ver cuando pilotos nuevos eh, entran a la comunidad y bueno, pues a lo mejor los primeros campeonatos no, no les va muy bien, pero pero no se rinden, persisten, insisten y así es como no, como se aprende, como se progresa, como, como se mejora y como, y como uno, pues bueno, bueno pues forma parte de, al final de, de, de esta comunidad tan chula que tenemos, que es... RS, Resurrecum Spain. Bienvenido JC Camaño. Buenas, joder. Pues una pena, veo que, que hoy está la, la asistencia floja en pista. Os agradezco mucho que estéis aquí, por lo menos en, en el canal. Y veáis a vuestros compis eh, qué tal lo hacen hoy en aquí en Watkin Glen. Eh, vamos a ver si entra más gente. De momento hay solo 11 pilotos. Todavía hay.. Hay tiempo, ¿no? Mientras estos, estos siete minutos de cuál es que queda de que entre alguno más, vamos a ver si podemos completar, aunque sea tres, cuatro pilotos más, ojalá. Pero bueno, en cualquier caso, seguro que los que están en pista lo van a disfrutar mucho. Y espero que nosotros también. Bueno, pues hace lo que se puede. Eh, Camaño. Eh... Bueno, pues nada. Eh... Vemos que Chermi todavía no mejora ese tiempo de 1.48.9 hay mucho margen ahí para, para terminando a ver la resistencia la de. Bienvenido Rubén La resistencia, la de. ¿Te refieres a la de a la que hacen los mazazos? Esa esa va a estar muy chula. Esa. Eh, si quieres os comento, van a... se va a retransmitir aquí. Eh, van a ser. empezará el domingo a las 8 de la tarde. 3 horas. En, en spa con, con los LMP1 los GTE, los Porsche Grandes, los RSR y, y estos coches, los Audi de y nada, promete, promete estar muy muy interesante. Vamos a ver si damos una una retransmisión a la altura de pues de, de, de esa resistencia que han organizado los mazazos y, y de los pilotos, que, que, que hay nivel ahí también. Y, y bueno al final somos comunidades eh, pues muy próximas, hermanas de, de algún modo. Nos alegramos de que, de que los mazazos eh, estén teniendo éxito con, con estos campeonatos. Y, y bueno, es que hacen cosas muy chulas. Entonces, claro, pues, cómo le va a ir. Pues bien, <ríe> hacen cosas muy chulas. Bueno, vamos a ver De aquí. Wow, gracias, David. Eh, vamos a, a poner a Diego Troitas, ya que lo, lo solicitan aquí unos compañeros. Alessandro Botti, bienvenido. Botti le recordaréis ¿no? de la grandísima actuación en, en la handback. Esperamos a ver si la próxima handback será pronto y a ver si Alessandro Botti eh, compite en, en la nueva handback y podemos disfrutar ¿no? de, de, de, de, de su talento al, al volante. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a, a Diego Troita subiendo las S. Vamos a ver si puede mejorar. Uh, the New handbag, uh, Alessandro. Maybe in in two weeks or so. Two weeks, more or less. We we will keep you posted on uh, on the Discord, the Discord server, and soon, soon there will there will be information about it. Okay. Um. J.R. Murcia, bienvenido al canal. Bueno, habéis visto que me he puesto a prueba mi inglés para, para informar a, a, al gran Alessandro Botti. <ríe> Espero. Parece que me ha entendido. Recordar que, <ríe> que uno con los idiomas hace lo que puede. Y nada, Diego Troitas, que bueno de momento parece que se le ha borrado el tiempo. Mala suerte para, para el piloto gallego. Y bueno, ¿quién más? Bueno, ha entrado Rubén Márquez. Bueno, bienvenido Rubén vamos a ver quién más si alguien más entra Momento 12 pilotillos con rubén la verdad que, que va a subir un poquillo el, el, el, el nivel y bueno seguimos viendo que ya Chermi eh, ya, ya se está acercando a tiempos de, de líder Boar, 148 27 recordar que ha hecho 140 48 hizo el líder board. <ríe> hasta en saber inglés te he entendido joder. <ríe> pues, joder eso es que algo sabes. <ríe> bueno <ríe> gracias a Jassi el Jassi por por el follow bienvenido focus Reiter por al canal bueno quedan tres minutos de y de, de momento bueno bastante diferencia entre, entre ese tiempo provisional de chermi y, y el de Raúl racoyote Coyote, casi ocho décimas, bastante diferencia. Aunque yo creo que, que, que Raúl, como decía, el líder Boar, es, estaba en 1.48.1 o algo así, 1.48.15. O sea que, que, que hay margen de mejora ahí para, para Coyote. Eh, bueno, Rubén Márquez, que vamos a ver si le acompañamos, si le traemos suerte. Bienvenido, Bernat, ponte Cómodo, que queda poquito para que esto empiece. Bueno, pues ahí tenemos a Rubiño subiendo las S, va para allá, bueno, se, se dirige ahora hacia The Back straight, curva eh, recta larguísima, la, la curva, la recta trasera, perdón, de, de este circuito de Watching Lens, su versión GP, comete ahora de outer loop. Vamos Rubén muy bien, ahora hace la curva conocida como The Shoot. Se dirige hacia allá para cerrar. Bueno, pues le ha borrado el tiempo, ¿no? Le ha borrado el tiempo a, a Rubén, no me digas. Pues no le va a dar tiempo a, a establecer un... A parar el crono. Me temo que, que a lo mejor Rubén va a tener que salir desde, desde atrás... Eh, bueno, pues volvemos con Coyote, a ver si le traemos más suerte a Raúl y puede acercarse a la pole. Ahora mismo es el único que está un poco ahí junto con, con rob, rob eh, en disposición de, de saltar la pole, pero nada, nada, viene marcando. Ha marcado, había mejorado su propio tiempo en el primer sector, pero en el segundo, eh, en nada. Eh, de los periodos todo alguno juega con gafas de realidad virtual pregunta j Murcia, no lo sé no lo sé yo creo que no yo creo que chermi no seguro que no y rob y coyote tampoco lo sé yo diría que no no lo sé pero bueno si alguien en el canal lo sabe pues le respondéis a jr murcia y bueno y termina termina la quali ahí tenemos pole para para argentino cercher mirando de vultores indirona eh, segunda posición para Raúl Racoyote de Zona Carreras. Y tercera posición para RoPro, también del mismo equipo. Eh, cuarto el Borneo Benjamín Chicak. Eh, quinto Diego Troitas de Galicia Antín. Jorge Hernández, continuación P6. P7 el italiano oniche de Brutal Racing Italia. Iván Barra, Luis Barra, Peixoto, el cacahuete P8. Oliver García, noveno. Décimo, bien yorka once. Marcos Fernández. Y Rubén Márquez sería el duodécimo, pero bueno, no, no ha marcado tiempo. Gracias por el follow a Iván Kraft. Y bueno, pues esto es lo que nos, nos ha dado la cual. Y de momento, bueno, de momento no, ya definitivamente 12, 12 pilotos en pista. Con una pena que no hayan podido muchos pilotos, por, por no poder competir hoy. A ver si la semana que viene los tenemos a todos. Recordar que la semana que viene es el cierre de, de esta Fanny Cup y que será. En... Y que será en. Se me ha borrado. En, en Macao. <ríe> Disculpadme. Será en Macao. Yo creo que una carrera muy, muy chula. Con... Muy interesante con, con estos Audi TT. Eh... No corren ni Uri ni Pregi. Aquí. No, aquí no corren. No, Uri Preyi correrán con los, la, la de los Mazazos. Anda, porque. ¡Hostia, oh, Jareño! Porque <ríe> ya sé qué ha pasado. Es que los jueves. Eh, <ríe> los jueves los Mazazos corren también eh, otro campeonato. Bueno, otro campeonato, sí, la, la Midweek Cup que se llama. Y también es con este coche. Entonces, igual es la confusión que tienes. Este es el es la Fanny Cup de Ray Room Spain, pero bueno. Oye, quédate, de todos modos, o sea, al final somos Somos todos eh, pues lo llevamos bien, somos amigos y, y compartimos pilotos, si, si es preciso, no hay ningún problema. Bueno, eh, vamos a poner la, la clasificación. Nada, no te preocupes. Es que es normal, como es el mismo coche. Eh, ponemos la clasificación de, de cómo está la. La. Pues la clasificación de la FANI, vemos eh, líder Tony Santa Clara con, con 188 puntos que hoy no, no ha asistido a la carrera. O sea que, que el segundo que se hace que el semiano no tiene la posibilidad de, de saltar ese liderato. Tercero es Alessandro de Luca, ya bastante distanciado. Eh, cuarto, Pedro Ramos, eh, pues a un puntito de, de, de Luca. A continuación, Luis Pichotto, eh, también cerquita. Y ya más despegados, Diego Troitas, Alejandro Tomeno. Y Raúl Coyote y Rob Roth, los tres muy juntitos, ahí entre 89, 88, 87 puntos. Litaliano, muy Muquieto, eh, décimo con 63 puntos. A continuación, Jorge Hernández, 62. Benjamín Chicas, 49. Camaño, eh, décimo tercero. Eh, Rubén Márquez, a continuación, décimo cuarta posición. Pedro Plaza, 15, 16. Marco Fernández, 17 creo que Nietzsche. Xavi López, 18. P19 para Sergio Núñez. 20 Enrique González, José María Viega, 21 Rafael Dinicu 22 Oliver García, 23 24 javier Subirats y a partir de aquí Manuel Ras, eh, Rasta en 25 P26 Sebastián Martot 27 Felipe Fariñaki 28 Guillén Yorca Paco Donés, Donés eh, P29 y Ángel Carrillo P30. Bueno, pues así está la clasificación. Nos volvemos a pista porque Está ya terminado este warm up y vamos a empezar la carrera eh, muy pronto. Bueno. Entonces, eh, pues esto va a empezar ya, 45-46 segundos. Como decía... 12 pilotos en pista y nada que se pongan las luces rojas que esto empieza ya vamos vamos 20 segundos se me está haciendo larguísimo hay <ríe> con ganas de que empiece esta carrera que bueno que es en familia pero bueno seguro que estos pilotos lo van a dar todo Vale, De aquí animan a Guillen Yorka, Phil 640 Vamos a ver, pues hoy, hoy tiene posibilidades Guillén, que hoy no son muchos. <ríe> y a ver si, a ver qué si hace, lo hace bien Guillen. Bueno, pues ahí tenéis 12 pilotos. Luces rojas. Se va a poner su afra en verde, pero que ya, vámonos. Efectivamente. Se disparan estos pilotos. Jeremy, que salía en, prima, en primera posición, pues tirando muy fuerte. Raúl Racoyote, ahí lo veíamos luchando con su compañero de equipo. De momento conserva la segunda posición, seguido de Benjamín chicac Bueno, van subiendo las s ahora mismo. En estos momentos, este, este pequeño pelotón, estos 12 pilotos, estos 12 valientes que, que hoy han podido disputar la carrera y bueno de momento sin sin percances sin problemas todos son muy agrupados vemos por detrás que hay un pequeño grupo que se despega dice Bernad me he perdido dos carreras y veo eh, también la mitad bueno pues sí pues es una pena sí la verdad que si sí, la semana pasada la verdad que hubo bastantes bajas eh, fuimos 18 o así bueno fuimos fueron yo solamente estoy transmitiendo no corro y hoy, pues bueno, eh, pues mucha gente no tampoco ha podido asistir. Y, y nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, a ver si la semana que viene la gente, pues, puede, tiene mejor horario, mejor combinación y puede, puede asistir. Eh, porque es que la semana que viene en Macao puede estar, pues, una carrera muy, muy, muy, muy, muy espectacular, muy interesante. Bueno. Bueno, sí, yo estaba transmitiendo. Yo es que me incluyo, digo, yo me siento uno más de la Fanny, aunque, aunque no corra. Bueno, pues nada, volvemos un poco a carrera cuando va a cerrarse la primera vuelta. Vamos a ver ahora cómo van pasando. Última curva, aquí les tenemos, dirigiéndose hacia meta. Y nada, pues ahí tenemos, primera posición para Chermi, para que tiene pinta que... Que, que esta primera manga va a ser como toda la primera manga de esta Fanny, es decir, un, un dominio absoluto de terminando. Hombre, pues se agradece, se agradece, Bernat, el que os guste y estéis en el sofá viéndome. Eh, me mola. Eh, segunda posición para Raúl Racoyote. Vemos que se ha hecho con la tercera posición el poneo Benjamín Chica, que ha adelantado a, a Rob Rob, al compañero en zona de carreras de, de Raúl. Eh, en quinta posición ahí tenemos a Diego Troitas, que en este momento está siendo acosado por Jorge Hernández. Ahí le vemos buscando el paralelo a Jorge. De momento Diego aguanta la posición. Están ahora pasando por el outer loop. Bueno, luego tenemos a continuación a Oliver García. Ojo que tiene detrás a Rubén Márquez. ¿Rubén Márquez no, no estaba sancionado? No me acuerdo. Creo que sí que estaba sancionado. Bueno, pues caso que está Rubén Márquez, eh, guillem Jorca, a continuación, eh, en novena posición, Grigorio Nietzsche, en, en décima posición, el italiano, y en, en duodécima posición, Marco Fernández y Pisotto, ostras. Pisoto está en boxes ahí con el coche un poco como colgado, ha habido tener algún problema. Ostras, pues una pena porque porque siempre me gusta tener a Pisotto en pista, no sabemos qué ha podido pasar. En fin, bueno, bienvenido Black luster bienvenido Shiva81 y nada, nos volvemos. apenas pena ahí que, que encima que, que éramos pocos. Eh, no, bueno, nada, por lo que, por lo que estamos viendo pues nada vamos a hacer aún menos vale y, y nada pues volvemos a, a centrarnos en la carrera eh, bueno pues vemos ahí el dominio chemi recordar que, que es una primera manga de, de 20 minutos y luego parrilla invertida los 10 primeros que en este caso pues prácticamente van, van a ser van a ser todos los que hay eh, y bueno, pues eh, la segunda manga que es, que es de media hora, ¿vale? con esa parrilla invertida. Eh, pues nada, eh, tenemos a Raúl Racoyote que ya, pues aunque intenta mantenerle, aguantarle el tipo a, a Chermi, pues ya está más de un segundo, uno con dos en este caso. Por detrás vemos las luchas, parece que hay aquí un grupito, pues luchando Guillem Yorca. Con Grigolonich y con Oliver García todos persiguiendo a, a Rubén Márquez, que ya digo que yo creo que Rubén estaba sancionado, no, no sé por qué está en pista. Pero bueno. Eh, Haciendo la del pecho frío, Yorka, bueno, vamos a ver, vamos a ver si guillén puede hacer un buen resultado. Y seguro que sí, claro que sí. Eh, y bueno, pues sí, sí vemos que hay que se ha quedado un poquito descolgado este grupito, el italiano. Oniche le ha adelantado, ahora va por, el, por Oliver García. Bienvenido Oliver 999. Y, uh, y vamos a ver... Sí, si Guillem, ahí vemos que, que ha cometido un pequeño fallo Oniche eh, y Guillem ha aprovechado para adelantar. Bueno, hay que estar ahí muy atento, muy bien. Por, por guillén, ojo que ahora hace el interior. Uniche la aguanta como puede la posición. Guillén, que vemos que hay que tener que salir un poco de pista, recupera el control del vehículo y, bueno, sin problemas. La han marcado un off track. Eso sí, ya sabéis que aquí que todo puntúa para, para el tema de incidentes. Así que, que cuidado, creo que el límite estaba en 30 20. No me acuerdo ya. Luego, luego, luego, luego os lo miro. A ver. lo voy a mirar ya. Ah no, en 30, vale, vale. El límite de incidente está en 30, o sea que bueno. Esperamos que ningún piloto llegue hoy. Ya que estamos en familia, pues eso, que, que, que ninguno. Que ninguno se quede fuera hoy. Y bueno, pues. luchas por detrás entre.. Vemos ahí a. a Jorge Hernández. Con Diego Troitas. Y bueno, parece que también está Rob Rob ahí, que es este azul oscuro que tiene detrás Jorge. Vamos a ver. Si estos tres, bueno, casi cuatro, porque realmente están ya muy pegados también a Chicac, que es el, el, el Audi gris que tenemos delante. Vemos ahí Jorge, bueno, aquel ha hecho el interior a Benjamín. Pequeño contacto. Bueno, y parece que se, se hace. Con, con la tercera posición, con ese tercer cajón virtual del podio, eh, Jorge Hernández. Y bueno, eh, sí que parece que Troitas y Rob Rob se han descolgado un pelín, ¿no? de, de, de chica que, y, y de Jorge, de Jorge Hernández. Pero bueno, eh, parece que, que Diego está conteniendo a Rob. Aunque vamos, Rob es bastante rápido. Ojo que tiene el interior ahora Rob Rob aquí en las S ahora le viene a contramano nada pero perfectamente consolida el adelantamiento a Troitas quinta posición para para el miembro del equipo zona de carreras para Rob y muy, muy buen resultado pues vamos por detrás porque vemos que que yorka está ahora a la casi captura de, de Oliver García Parece que se ha distanciado un poquillo de, de Oniche, que ha estado luchando con él hasta la vuelta anterior. Y vamos a ver si Guillem eh, alcanza a Oliver y entre los dos hay alguna lucha. Que bueno, como somos tan pocos, vamos a buscar la lucha donde sea. De momento, pues nada, Guillem buscando un poco mostrarse, diciéndole a Oliver, aquí estoy, para que, bueno, la guerra psicológica típica de estas carreras y bueno troitas que parece que ha adelantado de nuevo a Rob Pro pero Rob Pro se la está devolviendo en este momento precisamente según le estamos enfocando tiene el interior ojo que viene por detrás acercándose Rubén Márquez es que cada vez que veo a Rubén me acuerdo de, de, de no sé si estaba sancionado ¿eh? yo creo que era, no me acuerdo pero pues sí sí estoy estoy hablando discord en el Discord y, y, y nada eh, parece ser que, que sí vamos pues nada eh, vamos a pedir a los comisarios que tienen que, que saquen de carrera a, a rubén una pena porque bueno pues estaba sancionado sí, se confirma estaba sancionado con dos carreras hoy, hoy no debería de estar corriendo el rubén márquez Así que, bueno, pues los comisarios van a poner, van a, van a avisar a, a Rubén. Van a echar a, a rubén una pena eh, por una pena que rubén márquez pues bueno pues igual no se acordaba que su sanción porque estoy viendo era de dos carreras y hoy no podía competir Ha entrado al servidor vamos a, a pensar que porque vamos a pensar que se ha olvidado que a lo mejor no se acordaba de que era, eran dos semanas de sanción y, y, una, y una pena ¿no? por, por rubiño es bueno, de esos pilotos que nos gusta tener en pista, pero. Pero si no. Eh, si no, nada. Entonces, nada, bueno, vemos que Rubén dice que, que, que interpretó que era una sección de dos carreras por las dos mangas. Por las dos mangas, vale, entonces. Vemos que no ha habido intención por parte de Rubén, que ha sido una confusión. Eh, claro, en la organización le llamamos a la, a la a, a, a una, una carrera como hoy, que tiene dos partes, no le decimos dos carreras, decimos dos mangas. Y la sanción era por dos carreras, ¿no? Por dos... Y yo creo que ahí por Rubén no la ha interpretado bien. Eh, pero bueno, eh, nada. Eh, Rubén, si, si estás en... Pues nada, no pasa nada, eh, vemos que estás pidiendo disculpas en el Discord No hay ningún problema. Eso sí, la semana que viene sí La semana que viene sí que sí que puedes competir por lo que no, por lo que estoy viendo las sanciones, o sea que, que esperamos que, que sí se que sí corra. Nada, nada, eh, Rubén, ya, ya ya he leído en el Discord lo que ha pasado y sí ha sido una confusión, ¿no? es decir, Nosotros es que le decimos dos mangas. O sea, para, esto es, para nosotros esto es una carrera de dos mangas, Tú has hay, has, lo, lo has interpretado mal, pero bueno, no pasa nada, te has disculpado, y, y ya está, arreglado, no pasa nada, la semana que viene, te, eso sí, en Macao, te, te esperamos con los brazos abiertos, nada, nada, nada, nada, no pasa nada, bueno, eh, la pena por lo que estoy viendo en el Discord es que, que algún piloto, pues, eh, pues lo, lo ha interpretado también mal, y bueno, y se ha salido del campeonato, no entiendo esas decisiones así de la gente, no anda la oportunidad de explicarse, pero bueno, en cualquier caso, eh, volvemos a pista, vamos a dejarnos un poco ya la burocracia de los campeonatos y, y vamos a ver cómo está la cosa. Ya hemos pasado la mitad, llevamos ocho vueltas y bueno, tenemos líder a Ezequiel Che con dos segundos con tres, segunda posición para Raúl Racoyote, pues eso, a, a, a, bueno, acercándose ya a los tres segundos. Tercero, Benjamín Chica, que se ha hecho con la tercera posición. recuerda que se la había, la había adelantado Jorge antes que le vemos asomar a, a ahí a seis décimas a Jorge en P4. Ahí vemos intentando recuperar ese, esa tercera posición que da acceso al podio. Eh, Rob Rob, P5. Ahí lo vemos muy cerquita, seguido de Diego Troitas. Recordar que antes también estos dos estaban ahí luchando intensamente oliver garcía p7 y por detrás guillem Yorca que no se despega de oliver vemos que va por él pero ojo que es que eh, está en, también en lucha constante guillem con el italiano oniche ojo que se va a largo bueno ha hecho ahí con el interior guillem muy buen adelantamiento por parte de Yorca. recupera su octava posición oniche que cae a la novena a la novena posición de nuevo Marco Fernández estaría en décima posición y bueno, y, y fuera de carrera Rubén Márquez, como comentaba comentado por esa confusión. Y Luis Peixoto, que, que según veo en el disco ha decidido abandonar la carrera. Y bueno, en fin. Eh, bienvenidos eh, hombre, bienvenido Roberto. Ah, Roberto ha aclarado un poco lo, con Rubén el problema, la confusión. Y Luis que se ha salido. Así que, que bueno, pues nos quedamos 10 en pista. Así que va a ser más interesante la segunda vuelta, ¿vale? La segunda manga va a ser eh, eh, los 10, eh, los 10 solo en pista e invertida. Bueno, quedan 5 minutos. Esto, desde luego, pinta, pues como siempre, dominio absoluto de abonado al campeonato Pisoto. Bueno, pues es un. No, no, bueno, cada uno. Yo no lo hubiera hecho porque al final eh, bueno ha saltado la, el, la, la, o sea, ha saltado la noticia y, y enseguida se ha, se ha resuelto pero bueno hay, no sé, no entiendo por qué alguien en medio de, de carrera toma toma esa decisión así pero bueno cada uno que haga, que haga lo que quiera yo no lo hubiera hecho creo que era prudente hubiera sido eh, esperar a terminar la carrera y tomar la decisión después pero bueno pero esa es mi opinión vale bueno que se está esto enmierzando esta retransmisión un poco bueno volvemos para atrás vemos que oniche sigue luchando ahí con yorka uy hay pequeño contacto entre los dos realmente de nuevo Oñate se va otra vez muy largo en esta curva en el en el outer loop se va la tercera vez creo que le vemos a, eh, que pierde hay posición con con Guillem Guillem sí que entra muy pegado al piano interior y, y hecho siempre eh, se va muy largo. Se va, se va muy largo. Bueno. Eh, entonces están siempre estos dos con la lucha por la octava y novena posición. Eh, Jorge Hernández, que cada vez está más cerca de.. de Benjamin Chica, del piloto bosnio. Qué circuito más chulo. Bueno, a mí me encanta, ¿eh? Yo no lo tengo. <ríe> que tengo delito. Pero es que me, a mí me encanta este circuito. Me parece. Eh, me parece cojonudo, pero además en toda, en todas sus variantes. La, esta misma que tiene la Chican, la inner Loop, y luego las cortas. También son chulísimas. Y, y creo que da, que da mucho juego este, este, este circuito. Yo creo que ya ha sido una gran incorporación ¿no? de las últimas que, que ha hecho ritmo Pues eso, al conjunto de circuitos que tiene. Bueno, Troitas, ahí lo vemos pasando ahora, también persiguiendo a Rob Rob, medio, medio segundito, media décima. Eh, que quizás por eso han faltado pilotos pues no lo sé que se manifiesten los pilotos lo que estáis aquí eh, no tenéis King Len. <ríe> no lo sé cuál es eso no lo sé eso tampoco ojalá hubiera alguna forma de saberlo eh, y así haríamos los campeonatos más con los circuitos más tal pero bueno eh, guillén yorka que vemos que, que ya ha puesto algo de distancia con Oniche parece que esa amenaza constante que tenía se va disipando, pero no consigue a lo mejor acercarse más a Oliver. Vemos que es en el torno de las nueve décimas, un segundo. Bueno, ahí vemos lo que decíamos, ¿no? Lo, lo bien que toma Guillem esa, esa curva. Y, y ya veíamos por detrás a Oniche, que la tomaba de nuevo abierto. Vamos a ver qué más luchas tenemos cuando quedan dos minutos, dos vueltecitas. Eh, pues vemos ahí a, a Troitas. Bueno, pues seguido, o sea, siguiendo muy de cerca a Rob. Cuatro decimitas. Pero vamos, yo creo que Rob no se lo va a poner nada, nada, nada fácil. Y bueno, nos volvemos con Chermi. Vamos a ver, Rubiño. No lo tenía, me acabo de pillar para poder jugarlo al final. Sigue sí, Sandra. Bueno, Maca nos vemos. Nada, claro que sí, Rubén. Sí, pero bueno, al final, es un, mira, es una, no es, es una buena compra. Yo, este circuito, eh, como dice Roberto, es, es muy chulo. Yo creo que está muy bien. Es una buena compra. Lo vas a usar más seguro. Y de hecho, la, el, este, este domingo pasado se corrió también aquí, Watching glens eh, la Spring Cup de los Mazazos, que retransmitimos también aquí. Y, y fue aquí también, fue espectacular. ¿eh? O sea, que es un circuito que yo creo que, que se va a usar mucho porque yo creo que a los pilotos les gusta. O sea, que es buena compra. Es buena compra. Bueno vamos a ir repasando cuando queda un minuto pues líder Jeremy, segundo coyote benjamín chica tercero ya distanciado eh, cuarta posición rob rob quinto eh, no, eh, jorge nander quinto rob rob sexto diego troitas que vemos que no consigue terminar de acercarse a, a rob oliver garcía séptimo y muy muy cerquita remontando ahí tenemos a guillén yorka vamos a ver si guillén y Oliver, en esta última vuelta pueden tener alguna lucha interesante. Novena posición para Uniche y décimo Marcos Fernández. Volvemos con Chermi. Vamos a acompañarle ya en el final de esta última vuelta. Dominio absoluto, como en todas las primeras mangas, de Chermi Nando, de Ezequiel, del piloto de Virtual Sindirona. La verdad que le tiene cogida a la medida a este Audi TT, VLN, al, al TT Grande. Y está haciendo unas primeras mangas brutales. ¿eh? Ha ganado todas, cada una de ellas de estas cinco primeras carreras. Bueno, va a pasar a la por línea de meta. Ahí le tenemos. Bailando a Chermi. Victoria para para el piloto argentino. Segunda posición para eh, Raúl Coyote. Ahí le vemos pasar. Benjamín Chica, que está llegando a este momento, cierra el podio. P3 para el piloto bosnio. Cuarta posición para Jorge Hernández, Rob Rob quinto, sexto Diego Troitas y por detrás, por aquí vienen Oliver García, P7, Guillermo Llorca, P8 y Grigor Nietzsche que no pasa, ah, porque tiene alguna sanción, muy bien. Bueno, pues a Nietzsche cumpliendo una sanción en la última vuelta, bueno, muy bien. Mejor eso que, que buscarte una descalificación o algo. Y, no, y bueno entonces la, la va a subir a la novena posición eh, marcos fernández bueno señores pues primera manga liquidada victoria para Cheminando como era de esperar eh, p2 eh, raúl coyote y cerraría el podio el pornio benjamín Chikak bueno pues se acaba esta esta primera manga, vamos a hacia la segunda. Recordad eso, que la segunda son 30 minutos parrilla invertida, así que vamos a ver que sale primero el bono el tercero, sí señor. Hombre. Verume go, go go. ¿Es usted el señor Machuca? Eh, pues nada pues ahora saldrá primero marco fernández segundo griego Nietzsche y tercero eh, guillem Yorca. o sea que, que oportunidad para estos pilotos para para apoyar pues, para hacer un buen resultado ¿eh? vamos a ver qué tal se comportan ahí arriba seguro que sí muy bien muy bien bueno hoy fran estás viendo que tenemos poca afluencia Hoy, hoy, hoy ha habido muchos problemas para los pilotos para poder correr. Igual es que el jueves... <ríe> los jueves no sé si es que no viene bien. Los jueves viene bien. Los miércoles. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno. Circuito nuevo, normal. Bueno... Habrá que verlo. Bueno, pues nada. Vamos al warm-up. Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo, cómo estos pilotos... Terminan esos 30 minutazos que quedan. Parrilla invertida. Muy bien. Hibernat saludando a Machuca. El.. El retorno del hijo pródigo. Ya tenemos ganas de tener a Fran por aquí. Porque nosotros sin nuestro líder espiritual no somos nadie. <ríe> bueno. Nada. Eh... De momento, pues los pilotos durante el warm-up vemos que no se mueve nadie. Igual ha estado alguno aprovechando para descansar, tomarse algo, hacer un pequeño descanso. Vamos a ver. Nada, bueno, vamos a qué hacemos? Ponemos la clasificación otra vez, ¿ok? Bueno, recordar que tenemos eh, la semana que viene eh, la última carrera de Stefani. Que terminamos en Macao. Eh, bueno, pues que sabéis que es el final típico de, de los VTCR, pero yo creo que, que a estos Audi TT, VLN le va, le, les va a venir muy, muy bien. Y, y bueno, yo, yo espero que, que ahí sí que haya un lleno de parrilla, como ha habido al principio de esta y que Porque realmente es que, es que puede ser una carrera eh, divertidísima. Y tal. Bueno, y como dice Roberto, me los campeonatos con calma, que no había basto. Vale, como dice Bernal. Vale, recordad que, que tenemos la nueva Open eh, Series que, que empieza la semana que viene, pero ya mañana tenemos el test en Laguna Seca con los, los BMW eh, M6 de GT3. Vale, está la parrilla llena, pero bueno, si, si os interesa, inscribiros, porque bueno, siempre hay pilotos que, que a última hora no pueden por turno de trabajo, por algún problema que les pueda surgir entonces bueno pues siempre, siempre, siempre, siempre hay hueco entonces bueno, mañana es el test y nada. Y bueno muy pronto, como, como preguntaba hace un rato Alessandro Botti, pues esperamos a ver si anunciamos algo de la handbag que ya hay pilotos preguntando hay una plaza libre sí pero, sí sí pues por pues eso el que quiera que se apunte que hay plazas libres y que bueno que como siempre se cae algún piloto a última hora pues seguro que, que, que aunque no hubiera se puede entrar y ya que está aquí roberto hay pilotos preguntando por, por la handbag tú como como piloto o así probador con, con modes sabes si se va a anunciar pronto porque es que hay pilotos preguntando ha entrado aquí alessandro botti <ríe> hace un ratillo a, a a ver si se sabía algo de, de, de, la, de la nueva de la nueva handbag a ver si les podemos decir algo está medio decidida pero modes no me ha dicho nada claro claro si no es un poco la respuesta que yo le he dado, he dado un poco hoy en el en el discord que, que no se sabe que, que realmente tal pero bueno a ver si nos dicen algo pronto bueno el warm up que la gente se lo ha tomado con muchísima calma por lo que hemos visto y que y que ya están todos Situándose en pista, si sí, en unos días, yo me imagino que, que se anunciará seguramente eh, a principios de la semana que viene y a la siguiente, ya seguramente ya será el test y correremos. Bueno, pues nada, luces, semáforo en rojo, media ahorita por delante, Marco Fernández líder, Oniche segundo y tercero, Lorca, vamos a ver cómo, cómo se portan estos tres ahí arriba y bueno y detrás pues eso Jeremy, coyote y Chicac. bueno por pues de momento estos pilotos buscando ese hueco buscando el interior salida limpia vamos ahí subiendo por las s vale, y todo muy muy, muy filita. se dirigen hacia the back straight y bueno, por el momento todo el mundo tranquilo. Vamos a subirnos al cockpit de Guillén yorka Aquí vemos cómo se está acercando a la curva de Outer Loop, donde un par de veces le ha recuperado posición con Grigor en Unici, que precisamente es el que está liderando. Ha perdido la primera posición Marcos. Ojo que Marcos, hemos visto que se iba a largo. Así que fijaros cómo, cómo Guillén ha ascendido hasta la segunda posición. Así que se viene lucha de nuevo con Oniche. Ojo que vemos que Troitas está detrás. Ha subido hasta la tercera posición. Ahí vemos al, al, el coche negro del piloto gallego. La, ahora mismo en paralelo con Guillén. Bueno, le aguanta ahí la posición Guillén yorka bueno, Chermi ya es eh, es noveno. Eh, ha debido tener algún problema Marcos. Ahí lo vemos, el, el coche blanco y azul, que era, era líder. Chermi le, de momento le ha vuelta a la posición. Y Diego Troitas, que está ahí de nuevo en lucha por, por alcanzar la, la segunda posición con, con guillén Llorca. Ojo que detrás está Oliver García. Lo vemos ahí con el Audi Gris. P5 sería Rob Rob. Jorge Hernández. Está en P6, séptima posición para el Borneo Chicac. Octavo Coyote Noveno, Marco Fernández y última posición de momento para Chermi. Pero bueno, queda digamos, solamente dos vueltas y vamos, Chermi me juego lo que queráis que va a acabar arriba. Y bueno, cuando iniciamos esta tercera vuelta de momento, Guillem. Muy bien ahí. Manteniendo la posición. Luchando con Troitas. Ojo que Diego tiene detrás ya cada vez más cerca. Oliver García, ahí tenemos a los dos pilotos. Paralelo para Oliver y Diego. Bueno, ahí de momento sin problemas. Ojo que se ha ido largo Oliver. Se ha ido largo. Se ha quedado el interior Rob Rob. Vamos a ver en la siguiente curva, nada, consolida adelantamiento Rob, que ya es cuarto. Diego Troitas ha adelantado a Guillem. Ahí vemos en segunda posición. Bueno, pues guillén intentando recuperar ese eh, CP2. Vamos a ver si puede puede darle guerra al, al piloto gallego, a Digo Troitas. Y bueno, pues por, por detrás, Chermi ya es noveno. Ha adelantado a marco Fernández. Luchas por detrás, pues tenemos aquí a, a Jorge Hernández, a Raúl Coyote y a Benjamín Chicac. Todo esto está muy pegadito. Bueno, y Troitas que, que ya está dos decimitas del líder de, del italiano Nietzsche. Y bueno, esto puede ser de luego una oportunidad de, para, para Diego, para, para, eh, bueno, para hacerse con la primera posición y tirar muy fuerte y a ver si, si puede marcar distancia, porque bueno, los pilotos de, de, ¿no? de que han acabado primero, el primer manga, vienen remontada. Bueno, claro, Chemi va en los primeros puestos, seguro. Eso lo tenemos, lo tenemos clarísimo. Hay calidad y de sobra o sea, para, para, para eso y para más. Y más hoy, bueno, eh, pues nada, vemos que, que ha llegado hasta la tercera posición. Rob Rob, bueno, que es un y bueno, vemos que, que está ya acosando a Troita. Recordar que han tenido, ¿no? han tenido sus luchas en la primera manga tan Rob con Diego, paralelo ahora mismo. Para estos dos pilotos. De momento se queda con el interior Diego. Pero va, sale mucho más rápido. Rob parece. No, pero pero nada. nada, nada. Le aguanta la apuesta. Diego. Ojo que Guillén también está intentando cazar ahí. Oniche se ha ido largo. Se ha ido fuera. Golpe ha dado con, con, con el lateral. Bueno, circunstancia que está aprovechando los pilotos para intentar. Adelantarlo. Ha habido un pequeño contacto entre Rob y Oniche, parece. De momento Oniche parece que está conservando ¿no? esa, esa segunda posición. Yorka lo ha intentado, la verdad. Lo hemos visto ahí luchando hasta el último momento. Uf, contacto ahí un poco duro entre Rob y Yorka. Pero bueno, parece que ha sido un besito sin más. Y bueno, Oniche parece que, que se ha rehecho después de, de esos... Son dos momentos chungos que ha tenido ¿no? en, en esta vuelta. No pierde esta segunda posición que la verdad que, que había estado peleando. Bueno, están ahora pasando por la última curva. Bueno, nuevo, a, nuevo paso por meta. Y, y bueno, ya llevamos seis minutos. Vamos a repasar. Diego se va, claro, claro. Ahora mismo en el momento, Diego es un poco de los delante. Es de, es de lo más rápido. Quizás Rob, Rob le podría plantar cara, pero claro, tiene. Ups, hay salida de, de Oniche y Lorca, pero bueno, es que Oniche y Lorca no son tan rápidos y le están haciendo de tapón, ¿no? Y todo, todo esto es todo esto es, es beneficio para para Troitas. Sí, me parece que le cuesta, sí. Sí, la verdad que sí. No sé si es que tiene algún problema. No le marca daños el, el race control, o sea que no sé, pero bueno, quedan 20 y tantos minutos. Recordar que también que con el tema del desgaste que estaba por dos eh, el tema del, de, de la estrategia de los neumáticos pinta, yo no sé si quizás a lo mejor está siendo un poco conservador Chermi eh, eh, con los neumáticos pues para eso, para a lo mejor no, no llegar en mejor estado o no tener que, que ir a una parada Pero bueno, de momento vemos que Rob ha adelantado a, a Guillain Yorka va por Gregor leoniche y si se quita el italiano, pues igual si sí tenemos carrera, ¿no? porque ahora mismo le estaba haciendo un poco de tapón, no tiene el mismo ritmo o Nietzsche que, que Rob, Vamos, ni de broma, lo hemos visto en la primera manga. Y si, si Rob es capaz de, de hacerse con esa segunda posición, pues tiene tiene tiene una opción ¿no? de, de ir recortándole a, a Diego, que le está muy, viniendo muy bien, ¿no? el, el que los pilotos más lentos estén ahí en medio ahora mismo. Se está defendiendo como gato panza arriba. Pues entiendo que hablas de Onichi. Sí, <ríe> la respuesta es sí. Bueno, de momento ya vemos que Chermi ya ha enganchado a, a, la, a, a Jorge Hernández, que está en P8, así que se viene remontada en estos momentos. Se viene remontada de Hernández. ahí de Hernández, de Chermi, <ríe> que tiene ahí delante a Hernández. Bueno, bueno. Vamos por arriba, ya es hecho con la segunda posición Rob. Vamos a, a tomar el tiempo, ahora mismo la diferencia entre Rob y Digo Troitas es 2,4 y vamos a ver si, si ahora que, que Rob no tiene nadie que le frene, vamos a ver qué tiempos hace con respecto a Troitas y a ver si puede ir recortando. Vamos a ver, de momento por detrás estamos viendo a Chermi en paralelo con Jorge Hernández, en este momento la ha adelantado. Ojo que también eh, Coyotes ha ido fuera. Ya es séptimo. Chermi, Bueno, por pues la, la escalada está aquí. Va por el grupo. Al siguiente grupo que, que lo cierra Benjamín Chicac. Así que de momento. Pues pinta bien para Chermi. Para ¿eh? Cuando quedan todavía 21 minutos. Y bueno. Pues volvemos con Diego Troitas. Vemos que sigue la, esa distancia de 2,4. Mismo ritmo con Rob. Vamos a ver si Rob es capaz de acercarse y nos dan algunas luchas por ahí delante. Y por aquí detrás tenemos a uniche Chica, Yorka y Oliver García y Chermi que ya ha cazado a Oliver, ya, como decíamos, ya ha señor hasta la P7. Ojo que tiene detrás a Jogé y Coyote. Coyote también un poco. ha quedado segundo, ¿no? El primer manga un poco poco retrasado a lo que a lo que esperábamos ya después de 10 minutos. De esta segunda manga, yo ya esperaba que, que, que seguramente estarían ambos eh, pilotos, Chermi y Coyote, más adelante. Pero bueno, ve, vamos a ver qué pasa. Pues de momento, eh, Oliver García parece que se ha abierto ahí. Yo no sé si le, le, le ha cedido la posición a, a Chermi para no tener problemas. Bueno, no, no, no, no. Ah, la estaba defendiendo, se ha ido al interior. Pero bueno, ups, ahí vemos a Guillermo yorka ¿no? Que se, se ha salido ahí de pista. Bueno, y Chermi ya es quinto, ¿eh? Ya es P5, una pena para Guillena ese fallo que ha cometido. Y vamos a repasar cómo está la clasificación. Pues eh, P10, eh, Marco Fernández, que salía primero y bueno, al final pues ha ido cayendo. Guillén Llorca, que salía tercero, quiero recordar, pues eh, está en una posición. Raúl Coyote, que, eh, que ha hecho segundo en la, en la carrera anterior, octavo. Oliver García, séptimo. Jorge Hernández sexto quinta posición para chermi que ya lo vemos ahí eh, muy muy muy encima de veja mi que se ha ido largo o sea que ya cuarta posición para terminando pero que el italiano aguantando como un jabato el tío oh, pero bueno pues mira si antes los enfoco. Uf, ese golpe son daños en motor seguro un golpe frontal no te quedes en medio no te quedes en medio muchacho ay pues una pena, porque decíamos que Benjamín Chica lo estaba haciendo muy bien. Y bueno, ha tenido esa salida que hemos presenciado, una pena. Bienvenido Van velvet Y bueno, pues Chermi, efectivamente, como dicen aquí, Gas, Me dice Bernat, Gas, que, que esto es suyo. Y vamos a ver. Está a más de 5 segundos de Troitas, pero es que quedan 18 minutos. Yo.. se viene. Se viene remontada épica de. De Chermi, eh. Yo pongo todo todo mi, mi dinero por él, a lo mismo, todas mis apuestas. Bueno, eh, lo que sí vemos es que Rob va recortando, lo que hablábamos, ¿no? Cuando se ha hecho con la segunda posición, Rob estaba a 2,4. Han pasado ya unas cuantas vueltas y ya está a 1,5, 1,6. Así que yo creo que va a alcanzar a, a Troitas, eh. Si no pasa nada... Aunque estamos viendo que la verdad que está, que todos los pilotos están haciendo salidas de pista, están teniendo algunos pequeños percances. Y nada, eh, Oniche sigue con el coche dañado en la última posición. Una pena para el piloto italiano, que la verdad que, que estaba estaba ahí demostrando bueno, bastante resistencia ¿no? a, a los grandes. Si se pega ropa a Diego y se molesta en algo, Che me los pies rápido, sí, sí. Seguro. Como dice Rubén, seguro. Ahora yo creo eh, que es que no le va a hacer falta tampoco. O sea, aunque aunque no se, aunque no le pille ropa a, a Diego, Chelmi les les alcanza antes de que, de que antes de que queden cuatro o cinco vueltas, seguro, ¿eh? Bueno, vamos a seguir repasando. Marco Fernández en noveno, Raúl eh, Coyote sigue clavado ahí en la octava posición, Guillén Yorca séptima posición. Pero bueno, yo creo que, que Coyote se ahora seguramente le va a levantar el, el negocio. Eh, del mate ha, ha pasado al Red Bull. Eh, pues igual es eso. <ríe> Benjamín Chicac, eh, P6, Oliver García, quinta posición. Cuarta, P4 para Jorge Hernández. Y bueno, pues ya vemos que efectivamente ya ha bajado la diferencia de los cinco, de los cinco segundos. Ya estaba a, a unos 4. Chermi, o sea que fíjate en dos vueltas ha recortado un segundo rob ya ha bajado de ese 1,6 a un segundo como decíamos es que le va a alcanzar le está, le está metiendo cuatro y cinco décimas por vuelta a troitas estamos en la vuelta 8 para la vuelta 10 eh, está ya luchando con él, seguro pero ojo que, que claro que es que Chermi viene fortísimo. Chermi está ya en tres con 1 con dos de esos cinco fijaros de esos cinco y pico que tenía hace un par de vueltas o sea, es que vamos, se viene lucha entre estos, estos tres pilotos ya. Bueno, es que Rob está ya ahí, 2,7, 2,4 Vamos a cambiar la cámara a ver si conseguimos una cámara que nos que nos pueda mostrar Esta esta esta lucha que se viene ya Aunque de momento parece que Troitas están recuperando algo de ventaja estaba 2.7 hemos visto ahora 3.3 ,3. bueno pero vamos como decía en un par de vueltas esta y otra más la lucha la lucha es inminente la lucha es inminente ahí tenemos a los dos bueno bueno bueno bueno bueno bueno vamos a poner cámara aérea porque se viene adelantamiento interior aquí para Rob le aguanta ahí el paralelo Diego la Pe lucha se hace con la primera posición Rob, como decíamos, es que venía muy fuerte, venía muy fuerte, vamos a ver eh, la repetición, y ahí teníamos el momento en que Rob eh, pues buscaba el paralelo con Diego, se hacía con el interior en esta, en esta curva, Diego intentaba aguantarle la jugada, pero bueno, ahí ha habido un pequeño contacto en esa salida, rob se hacía con la primera posición volvemos a carrera rob ya tiene seis décimas de, de ventaja 8 respecto a troitas pero es que ya son dos segundos solo de diferencia con chermi Chermi está, está metiendo un segundo por vuelta a estos dos pilotos y nos vamos con chermi porque vamos a ver ahí vemos la distancia que tiene ¿no? si nos subimos al, al frontal este es el frontal de del TTVLN de terminando ahí, ahí veis la distancia no real para que os, os saque una idea con Troitas y lo tiene ya ya lo tiene a cuatro decimitas tres decimitas y, y viene el asalto ¿eh? viene el asalto del piloto argentino a la P2 que aproveche Rob y tire todo lo que pueda pero es que tampoco lo veo no no parece que se esté yendo mucho Detroitas, bueno, sí, la metí un segundito, ¿eh? Pero vamos, me parece insuficiente para cuando queda más o menos media carrera y poder escapar de Chermi, o sea, uf, fue muy complicado. Bueno, pues aquí vemos eh, Chermi dos decimitas de momento. Bueno, este es el mismo punto donde le ha hecho la jugada antes eh, Rob a Diego, o sea, le ha adelantado en, el, en exactamente el mismo punto. Vamos a ver la la repetición vale y nada aquí veamos cómo reducía distancias el piloto argentino con, con Diego troitas del galicia Antín. y en esta es y, y como comentaba entre en esta misma curva en la vuelta anterior ha, ha vuelto a pasar lo mismo interior para para Chermi, en esa ocasión para Rob y por fuera así va largo diego y en ambos casos perdía perdía la posición bueno Volvemos a carrera. Y ahora ya, pues, duelo de titanes, ¿no? Un segundo con dos, con tres, ahora de ventaja para Rob. Vemos que ya asoma a Chermi. Vamos a ver la distancia desde la trasera. Esta es la trasera de Rob. Y ahí veis como ya tiene cada vez más cerca la, al titán argentino, a Chermi, miembro de, a, del equipo virtual de girona y ahí vemos que, que bueno que bueno esto esto esto promete promete cacería pero rápida además bueno como dice Rubén pues Jorge Hernández ahí lo tenéis ¿eh? poco a poco ya es P3 ha adelantado también a Diego Troitas que no está Diego por cierto no le veo ah pues está aquí pues está bastante parecía que está más lejos un segundito de Jorge Hernández. Vamos a repasar un poco cómo está la clasificación. Eh, se ha retirado benjamín Chicac. También retirado eh, Gregor Nietzsche. Ambos, por lo que estoy viendo, bandera negra. O sea que han superado el límite de incidentes. Una pena. Volver García, P8. P7. Ahí tenemos a Marcos Fernández. Recordad que salía primero. Raúl Racoyote, P6. De verdad que se me hace muy raro verlo tan atrás. Guillén Yorca P5, un buen resultado para, para Guillén. Cuarta posición para Diego Troitas que poco a poco pues va cayendo ¿no? a, a quizás a una posición más que, donde más le correspondía. Hemos visto la primera manga. P3, Jorge Hernández. Y uh, P2, segunda posición para para Chermi. Ahí lo tenemos. Recortando distancias Siete decimitas ya de separación con el líder de momento, ahí lo tenemos subiendo a Rob Rob, el piloto de zona de carreras y esto, bueno, bueno, bueno es que ya está, ya está, Chermi lo tiene ya, ahí tenemos, se viene paralelo aquí en el The Back Straight en la recta trasera, bueno, como pero como un avión, pero como un avión Chermi ahí le tenemos, bueno, pero clarísimo, o sea, le, le, le ha metido pff, lo que ha querido, en esta recta, hace el outer loop y se va se va, se va, se va, se va. Bueno, ha venido como una exhalación. Bueno, es que ha hecho la recta, pero vamos, brutal. brutal. Le ha durado el liderato algo menos de dos vueltas a Rob. Y. y bueno. Pero tiene esa segunda posición, ¿eh? Riquísimo segundo resultado que podría tener eh, Rob. Ojo que. Ojo que, que Rob no se rinde, ¿no? 2,6. Es que, bueno, no sé, yo veo muy fuerte a Chermi a y a lo mejor no le estoy dando posibilidad de desarrollo, pero, oye, está ahí, ¿eh? Está ahí. 2,6, 3,6. ¿Es Fixed? Eh, pues, creo recordar que sí. Ah, no, no, no, es etapa abierto, Es etapa, es etapa abierto con de decaste por dos y consumo eh, por dos. ¿Vale? Pensaba que la Fixed no, Lo que es Fixed es la... La Fixed es la, la Open Series, la que empieza mañana con los BMW de GT3. Que, que, bueno, empieza mañana, no, empieza la semana que viene. Mañana es el test. Hacemos una carrera de test con los BMW GT3 a las 10 y media en Laguna Seca. A tiempo estáis de inscribiros. Os pasáis por la web, por, por www.rayroomespain.com. Mira, voy a poner... Ahí abajo tenéis la web, en la banda naranja. Ahí tenéis, ahí si, si os interesa, pues inscribiros. Que va a ser un campeonato muy chulo, ¿eh? De momento tenemos a full descripciones, creo que quedan una o dos plazas, decía Roberto. Así que, que bueno. Raúl Coyote, P6, ¿no? Pues luchando por, por recuperar la quinta posición con Guillaume yorka Bueno, yo creo que hay... Aquí va a haber una lucha breve, yo creo que si Coyote le pilla... Bueno, está en la parte de la recta de atrás. Si en esta recta le pilla al interior, que lo está haciendo se hace con la quinta posición efectivamente vamos a ver porque bueno ahora viene curva izquierdas yo creo que la ventaja sigue siendo para raúl ah, efectivamente y consolida ese adelantamiento y en yorka y ya bueno ya vemos a raúl en posiciones más a, a las que nos tiene acostumbrado bueno de momento chermi eh, cuando lleva 12 vueltas y, y 22 minutos transcurrido de carrera aproximadamente, sigue líder. Ya la ha metido 8 décimas a Rob de zona de carreras. Y bueno, y Rob, pues la verdad que tiene bastante, bastante distancia con el, con el, con el tercer clasificado, que es Jorge Hernández. Aquí le tenemos 3 segundos de diferencia. Troitas, ahí está en cuarta posición. Pues también bastante distanciado, cuatro segundos de distancia de esa tercera posición que daría acceso al podio. Pues está sonando que se lo ocurra. Hombre, es que él se... Claro, claro, es que eso también cuenta. ¿no? El, el saber hacer setups y luego saber conducirlos. ¿eh? que a mí me han pasado setups cojonudos y, y yo no sabía conducir ese coche. prefería correr con setups más, más lentos, pero más manejables. También yo soy manco. Eso influye bastante. Bueno. En eh, Rob, nada, cada vez más lejos de Chermi, esto era un poco lo, lo previsto, que una vez que, la, que Chermi alcanzara al líder, se despegara, veíamos claramente que, que había mucho más ritmo en las manos de, de no que en el resto de pilotos. Y bueno, de momento, clarísimo liderato para, para Chermi después de su adelantamiento. Ojo que, que Coyo te va... A por troitas. Lo tiene ahí a tres decimitas. Vamos a poner las diferencias. No sé por qué no estaban activadas. Y vamos a ver. Tengo curiosidad por saber si le va a adelantar el mismo punto que, que todo el mundo. Porque la verdad es que parece que, que es aquí. No, pero no, no. De momento parece que, que no está lo suficientemente cerca de Raúl. Dice Jareño. Me pasa eso, ¿no? Da igual si que tenga, me faltan manos, no se puede hacer gran cosa. Un punto para Troitas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si Troitas y Diego puede aguantarle aquí a, a Coyote. Yo creo que Coyote vendrá con ganas porque ha estado toda la parte, toda, toda, perdón, toda la carrera en la parte de atrás. Ahora se está viendo aquí con posibilidades. Ojo que ahí se ha ido un poco largo Diego, se le echa encima eh, Raúl, una decimita para ambos pilotos última curva, van a acceder a recta de meta. Se viene paralelo, se viene paralelo. Vamos a enfocar esta vista. Tiene el interior Diego, muy hábil ahí. Vamos a ver, bueno, no, no, no, no. ha ido, de luego ha llegado con bastante más velocidad Raúl. Se hace con la P4 y eso hace caer hasta la quinta posición a Diego, a Diego Torita, del Galician Team. Bienvenido Hatchild y, y Orus. Pues sí, la verdad que sí, ha frenado, ha frenado cojonudamente. Ahora que muy bien. Y bueno, señores, quedan cinco minutillos. Vamos a repasar un poquillo y a darle un poco de cancha a los pilotos de atrás que también tienen derecho también participan y lo dan todo. Eh, sí, es verdad, Orus, Or es Jesley, ¿no? 13 Horus, él el jelly. Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, ahí se iba a largo Oliver. Vamos ahora con Marcos Fernández. Eh, ahí lo tenemos en P7. Recordad que salía líder, ha aguantado ahí un par de vueltas, pero luego ha tenido ahí algún percance. Lo veíamos al final, cayendo hasta la décima posición. De momento, P7. Un resultado para Marcos y Guillem. Pues ahí tenemos aquí Guillem Yorca. La verdad que, que bueno da gusto ver a pilotos como guillem ¿no? Como como se esfuerzan por por mejorar. él ha debutado con nosotros en este campeonato, bueno, es pues aprendiendo, intentando mejorar, intentando pues tener ¿no? menos, los menos problemas posibles en pista y yendo siempre de menos a más. Y nos alegramos, ¿no? De que de que las nuevas incorporaciones, pues pues se esfuercen, ¿no? Porque realmente esto no es llegar y correr. Esto hay que, hay que acostumbrarse a correr con, con más pilotos, a no tener incidentes y a, y a disfrutar también de la carrera cuando uno está atrás, mientras va mejorando para los próximos campeonatos, para poder aspirar a, a mejores posiciones. Vale, quinta posición para Diego Troitas. Hombre, el señor Rey takazagua y Sinta House. Bienvenido, Taka. Bienvenido, Rey. Eh. Mañana, mañana te esperamos en, en, en el test de la Open Aranta Gran Cuarta posición, seguimos repasando para Raúl Coyote, bastante distanciado de Jorge Hernández. Eso parece que se va a mantener así. Jorge cerraría este podio virtual, más de cuatro segundos de distancia con Rob. Rob en la segunda posición y vemos que hay Rob que hace lo que puede para que Chermi, pues bueno, pues no se le vaya muchísimo. Y Chermi pues ahí lo tenéis, una remontada eh, como siempre, pues a la altura de, de, de, de las manos y de la calidad del piloto argentino, ya es líder, uno con tres cuando lle llevamos transcurridas 15 vueltas, quedan dos minutos y medio, aproximadamente esta vuelta esta vuelta y dos más y nada, esto tiene pinta de que se va a Argentina. Que bueno, que creo que Chermi que está afincado en España. Así que se va, pero no se va. Y bueno, pues de momento eh, todo bastante tranquilo. No vemos ninguna lucha. Quizás Diego Troitas, si se le acerca algo Guillem, pero es que está más de un segundo. Vemos ahí uno con cuatro de ventaja para Troitas. No parece. Que Guillem está recortando tiempo. Aquí en Recta ha bajado un poquito, 1,3 con 6, pero vamos, no, no, no, no parece que pueda poner en peligro la quinta posición de, de, de Diego. Y bueno, y Rob, que bueno, hace nada lo vemos a 1,6 y ya está a 2,8. Este es que brutal, ¿no? Lo de Chermi. Vemos la, la, la distancia que le ha metido en unas pocas vueltas a la segunda posición que, que, que tiene el piloto de, de zona de carrera Rob Rob y bueno pues Guillén Bueno ojo ojo Ojo que Guillén le ha recortado medio segundito ahora Aquí está uno con cuatro yo no sé si ha cometido algún fallo Troitas ocho décimas ahora vamos a ver si nos quedamos con estos dos pilotos a ver si nos dan una lucha de última hora aunque bueno queda ya un minutillo no, de momento vuelve la distancia a un segundo volvemos con chermi está aquí cerrando el último sector ahí vamos al fondo a rob y bueno es que está está distanciado son tres segundos 3.7 vamos a poner la cámara frontal de, de copy de la vista de de Rob, para que veáis la distancia no vemos, vemos ahí como como chermi hacia la última curva de recta de meta y, y nada una vuelta más 10 segundos quedan y da tiempo a una, a una vuelta más bueno pues bienvenido no sé pronunciar ese nombre eso que son caracteres coreanos parece Fongok no lo sé <ríe> bienvenido pero llegas, llegas muy muy tarde última vuelta por detrás vemos que Guillén Yorka sigue intentando asaltar esa quinta posición Uh, se ha ido el agua ahí, Guillén. Vamos, guillén Vuelve a pista, hombre. Nada. Nada, nada, nada. Me gusta, ver, me gusta ver a Guillén aquí luchar. Pero no te rindas, hombre. Ah, que te has en gasolina o algo. Eso es eso es gasolina, tío. Me parece, ¿no? No ha terminado. Nada, volvemos. Con Chermi. Vamos a acompañar al piloto argentino. En su última vuelta, la verdad que grandísimo resultado, grandísima remontada de Cherminando, que está, la verdad que, que teniendo una, una funny Cup espectacular, sobre todo en las primeras, las primeras mangas que las ha ganado todas. Las segundas, en principio de campeonato, sí que tuvo más dificultades, pero las últimas, bueno, pues ha estado más centrado, ha tenido más suerte o menos mala suerte, y, y la ha ido mejor. Y, y bueno, pues Chermi. Consolidando el asalto a la victoria al, al, al liderato, y vamos a ver estas últimas curvas. ¿Qué ha pasado, Guillén? ¿Te quedas en gasolina o qué? Guillén, bueno, así si Guillén nos cuenta qué ha pasado. Yo creo que te saques sin gasolina. Bueno, ya ahí vemos últimas, última curva para el piloto argentino. Ahí lo tenemos bailando. Pasa por una de meta, victoria para terminando. Ojo que, que Diego Troitas es el segundo. ¿Qué pasa? Aquí hay algo raro, no, puede, no me cuadra. Era Rob, segundo. ¿Algún problema? Tengo algún problema con la realización, ¿eh? Las cámaras no me hacen ni puto caso. No sé qué está pasando. Me marca segundo Diego Troitas cuando era quinto. Me marca Rob, Rob, cuarto. jojena de tercero. Gasolina. Oh. Bueno, señores, pues. Fin de carrera. Algo algo raro está pasando. Vemos entrar muchos coches ahí parados. Es que no, no, no me funciona el scout. en la mano. Y bueno, eh, no sé cómo han acabado los, los, los puestos de atrás. Está un poco como la torre de la, de la clasificación, un poco loca. Vamos a esperar un poco a que, a que pasen todos los pilotos. A ver si... Nada, nada. No. Es que hay pilotos que no consigo enganchar en la cámara, ¿eh? Nada, nada. No, no lo consigo. Bueno. Cuando ha, ganado, iba, ha pasado terminando por meta, iba segundo Rob Rob. Ah, que te has quedado sin ruedas. Ostras. Ah, qué pena, Guillem. Sí, sí, sí, sí. ¡Oh, ¡Hostia! Eso es una explicación. Vale, vale, es que me ha parecido rarísimo porque. Porque como a veces la realización, o sea la aplicación con la que hacemos las transmisiones a veces no va muy fina. Pues yo no sabía si es que me estaba fallando o qué. Al final, eh. Marcos tercero. en serio. O sea, no lo puedo creer. Yo, yo, yo pensaba que eso era un fallo de, mi aplica de la aplicación, ¿no? De, que pinta la clasificación, pero pero bueno. Vamos a ver si ahora salta la clasificación eh, final. Efectivamente, ha habido problemas de gasolina, de neumáticos para todos los pilotos. La estrategia al final, pues siempre importante. terminando eh, gana esta carrera. Eh, segunda posición para Diego Troitas. Marco Fernando, tercero. Cuarto Jorge Hernández. Quinto Rob Rob. sexto Raúl Racoyote. Séptimo, Oscar García. Guillem Yorca, octavo. Gregor noveno. Benjamin Chicac, décimo. Y no han participado eh, eh, Rubén Márquez. Rubén, ya sabes por qué. Y Peixoto, que, que ha decidido abandonar la carrera en la primera manga. Pues sí, la, la verdad que, que una pena. Chermi, enhorabuena por la, por la victoria. Y nada, chicos, pues esto ha sido la transmisión de hoy. Recordaros que. Eh, el domingo retransmitimos el, el, el, la resistencia de los mazazos en, en Spa, tres horas a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 11. Hay tiempo pasaros porque van a ser tres horas. Y el jueves que viene retransmitimos aquí la última prueba de esta Funny Cup en eh, Macao. ¿Vale? Las gomas eran muy justas, decía de hm Bueno, pues eso, que, que la semana que viene nos vemos aquí en Macao, ¿vale? Y, y nada, acordaros eso que empieza la nueva Fanny, eh, la nueva Open perdón eh, que la parrilla casi llena, pero bueno si os apetece inscribiros si, siempre se caen pilotos eh, inscribiros y estáis de reservas que seguro que corréis y muy pronto esperamos también anunciar algo al respecto de la, de la Handback Trophy y, y nada esto es todo lo que tengo que contaros y como dice Rubiño nos vemos en Macao porque promete eso sí ahí Rubén si esperamos verte y ahí sin confusiones, ahí sí, ahí sí corres. Bueno, señores, nos vemos en pista.